En primer lugar, quisiera felicitar y dar las gracias a las entidades de la Zona Sur federadas en Autismo Madrid por su labor y el trabajo tan extraordinario y también realizado en la organización de estas ya cuarta jornadas de Autismo en Madrid Sur. Como padre de persona con autismo, quiero manifestar que quién mejor que estos tres ponentes, que son padres, nos pueden contar la situación actual. ...en los centros educativos de sus hijos, las dificultades que tienen y las carencias... ...y también sus retos y aspiraciones. El movimiento asociativo de los padres, junto con la labor de los extraordinarios profesionales... ...que trabajan en los distintos centros, no cabe duda que tiene mucho que ver... ...en la situación actual del mundo de la discapacidad, sobre todo en la Comunidad de Madrid... ...que es la que, nos, que, es la que conocemos, y también en el autismo en particular y sobre todo los logros que hemos conseguido desde ya hace algunas instituciones. Llevamos trabajando 30 años por mejorar la calidad de vida de nuestros chavales y darle una mayor autonomía. Eh, no cabe duda también que el contar con el apoyo de los profesionales, algunos ajenos al mundo de la discapacidad, que esta mañana los hemos tenido, hemos tenido la suerte de tenerlos como ponentes, el apoyo incondicional, permanente, y extraordinario de los representantes de los distintos grupos políticos tanto a nivel autonómico como, como local siempre abiertos a cualquier visita a cualquier aspiración que tenemos a escucharnos y a ayudarnos quiero resaltar que la verdad es que decimos siempre recibimos un apoyo muy bueno de, de los políticos sobre todo los representantes de la comisión de políticas integrales de la discapacidad de la Comunidad de madrid de la que hoy pues nos honra la presencia ...de Carmen Toledano, de Alberto Reyero y de, y de Joaquín Gómez... ...muchísimas gracias por la parte que a mí me toca. Y Borja, que acaba de llegar... ...porque como es el que cierra, pues Borja Fajul... ...buenos días, bienvenido y como sabes siempre agradecidos a ti. ¿eh? Y, eh, pues poco más... Eh, ...también agradecer, evidentemente, la presencia... ...de todos los que habéis asistido a estas jornadas... ...hablando en términos terapéuticos... ...para nosotros representa un gran refuerzo... ...y nos ayuda... ...y si cabe al que trabajemos cada día... ...con mayor entusiasmo e ilusión... ¿eh? ...y sin más ya no me enrollo más... ...porque si no me, vas, me vais a silbar... Eh, ...tenemos solamente... ...según reza en el guión... 20 minutos... ...con lo cual... ...menos... ...cinco minutos entonces para cada uno... ...vale Cristian... ...en primer lugar... Eh, ...van a hablar... La, la, ...el título de esta ponencia... Esta es Anabel. Bueno, está Anabel, está Marina y está eh, Pepe. Eh, vale. Bueno, pues eh, es voz de las entidades de la zona sur de Madrid en el ámbito educativo. Eh, en primer lugar, no hablar eh, José Maleno, es tu apellido de representante, de juez. El último lugar. El último lugar, bueno, primero Anabel. Bueno, vale, pues entonces nos habla... Eh, Anabel, que es presidenta de Afania Soy vicepresidenta O vicepresidenta O representante de Afania no Es que no estaba preparado esto Yo No, iba, eh, no, sé, sido, no era el que iba a presentar a, a, mitad, a mí también, a mí también ha pasado. Pero bueno, de cualquier manera Tienes la palabra y procura cinco sí, minutos Yo soy la que más voy a hablar pero Porque me lo han dicho ellos, pero no pasa nada A ver, nada. Eh, yo soy de Afania eh, Soy la vicepresidente Afania surgió en la zona sur ...a raíz de que en el 2008... ...porque a raíz de varias familias que... que teníamos hijos diagnosticados del trastorno... ...del efecto del autismo... ...nos vimos con la necesidad de agruparnos... ¿no? ...para buscar soluciones a los problemas que nos encontrábamos... ...en nuestros comienzos pues éramos pocas familias... ...pero luego ya en la actualidad hemos ido creciendo... ...y al principio éramos familias de, de varios municipios... ...como de Leganés, Getafe... ...y luego hemos ampliado pues a otros municipios más cercanos... ...como Valdemoro, Pinto... ...y luego ya decidimos comer, eh, crecer más, formar parte de la federación... ...y a colaborar pues, con las otras asociaciones que, que están aquí hoy. Yo os voy a hablar de las necesidades y los retos con que nos encontramos en, en las asociaciones. Eh, la problemática con la que nos encontrábamos al principio era de distinto tipo... ...de distinta índole, de tema educativo, sanitario, social... ...y, en el, y concretamente el tema que nos ocupa hoy en la jornada de hoy... ...en el ámbito educativo teníamos diversas necesidades... ...aunque sí es verdad que no podemos olvidar... ...que ha habido pequeños pasos hacia adelante... ...hay algunas que todavía están presentes... ...y las principales preocupaciones... ...necesidades y retos con los que nos encontramos... Eh, ...son los que os voy a mencionar ahora... ...uno de ellos es la escasez de aulas TGDs, ...en los centros ordinarios de escolarización preferente... ...para alumnado con TEA... ...en las etapas de primaria y en las de secundaria... Eh, tenemos, eh, teniendo en cuenta que el número de personas con autismo cada vez es mayor se estima que hay una persona diagnosticada cada 150, nacimi 150 nacimientos eh, es una necesidad la de aumentar el número de este tipo de aulas al igual que consideramos que también es importante alcanzar una mayor tasa de alumnos que permanecen en el sistema educativo una vez superada la educación primaria otro tema también es la rotación de los profesionales ...pues cada año en los centros educativos de nuestros hijos... ...nos encontramos con nuevo personal que apenas les conocen... ...y una vez que esta fase de conocimiento y de adaptación ya se supera... ...lo que puede llevar incluso a veces cinco meses... ...ya que todos es conocido la dificultad de aceptar novedades... ...en las personas con autismo... ...de nuevo estos profesionales cambian de centro... ...con las dificultades que esta situación añade al aprendizaje... ...y al desarrollo de nuestros hijos... ...y al buen funcionamiento también del propio profesional... Eh, otro también es la formación del profesorado, que era y es otro de los aspectos que consideramos importante mejorar. Este punto también se relaciona con la anterior, con la rotación del personal, porque pues cada vez que un profesional educativo capia de centro debe formarse en el nuevo contexto y necesidades con el que se encuentra. Otro es la ratio en las aulas de los alumnos con necesidades educativas especiales. Cada vez es mayor, por lo que la calidad y la atención hacia estos alumnos disminuye. Actualmente nos encontramos con aulas TGDs que superan el máximo establecido. También la falta de recursos, tanto materiales como personales. Y también hablar que más bien, en una reunión que tuvimos, dijimos que más que falta de recursos es la mala utilización y aprovechamiento de los que ya existen. Eh, también, eh, hablando del tema del equipo específico, pensamos que hay una escasez de personal en el equipo específico de alteraciones graves del desarrollo. Por todos es conocido que los profesionales que conforman ese equipo no pueden llevar a cabo la multitud de funciones que tienen que desempeñar, ya que el personal que lo forma no es suficiente para atender a toda la demanda que existe en la actualidad. En aquellos, en aquellos años iniciales de la asociación considerábamos que las visitas a los centros educativos por parte del equipo eran insuficientes, pero pensamos que en la actualidad eh, estas visitas y el seguimiento que tienen que hacer de los centros también siguen siendo escasas. Respecto al tema de la inclusión educativa, recalcar que, como bien se ha mencionado, cada vez hay más aulas TGDs, pero estas son insuficientes para todo el colectivo, siendo necesario contar con mayor número de apoyos en los colegios ordinarios, porque hay muchísimos alumnos con TEA escolarizados en estos centros. Inclusión no significa estar dentro de un centro ordinario, la verdadera inclusión educativa implica estar dentro, pero también implica que haya un aprendizaje y también una participación. Eh, también hablando del tema del integrador social, encontramos también carencias en centros educativos eh, ordinarios de primaria relacionadas con la figura del integrador social. Eh, pensamos que es una figura imprescindible en, los, en el recreo, en el recreo del comedor, en la entrada al centro, en la salida. Y nos encontramos que además en algunos centros, tanto de primaria como de secundaria, estos profesionales no pueden ejercer adecuadamente sus funciones porque en algunos de ellos no se les considera personal educativo desarrollando tareas no acordes con su cualificación profesional y no se tiene en cuenta su capacitación, no se valora su trabajo y pensado que supone una gran importancia esta figura en todos los centros que hay con niños escolarizados con esas necesidades, ya que creemos que ayudarían a prevenir esta situación que hay hoy en día tan importante como es el willing el acoso escolar… Y, bueno, y aparte, pensamos que estos, esta figura tiene que estar también en todos los centros educativos, en los centros de educación primaria, ahora no hay esta figura, pensamos que tiene que estar en todos los centros educativos. Nada, también de comentaros que también hace unos años carecíamos las actividades extraescolares, eso sí es verdad que se ha ido solucionando y en este aspecto ha cambiado, aunque todavía hay algunas familias de las asociaciones que tienen dificultades. ...en este sentido y en otro tipo de actividades también más relacionadas con el ocio... ...pero que no así no son menos educativas como son los campamentos, las colonias urbanas... ...que también se han ido solucionando... ...pero que también hay algunas carencias que, que también es importante solucionar... ...y ya finalmente eh, nada cabe mencionar que respecto a los centros de educación especial... ...públicos, hay algunos municipios de la zona sur que todavía no hay como es Getafe por ejemplo... ...en Getafe no hay ninguno... ...yo soy de Getafe no hay ninguno en de Educaciones... ...ya, pero bueno... Eh, puede eh, ser bueno. ...y tampoco hay eh, un colegio específico... ...para niños con autismos ...tampoco en la zona sur... ...es lo que os puedo decir... ...estamos hablando... ...perdón, y lo siento... Eh. ...ya, ya, sí... ...sí, sí, sí, eso lo hemos hablado... ...pero si sí, es solo por las familias... ...que quieren que haya ese centro en en la zona sur, que nosotros tengamos una opinión diferente, pero hay, hay que respetar a todas las familias. Y hay familias que han pedido que se diga que no hay. O sea, hay por respeto a, ya sea mi opinión, la de los que estamos aquí diferente, pero es por esa familia. Anabel, se acabó el tiempo. Se acabado